¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias, Juan ¿A dónde vas? Al alba, a bailar en la morenada central Cocanis, no quisieras ir ¡Ay, qué lindo! Vamos a bailar, Juancito ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ¡Vamos! Central, ¿Qué? la mejor ¿Va? del mundo ¡Ay, ay, ay! I love de Villacaidu, Juan y Gregoria, así es, un y la ¡Y lo viajó. Señora, ¡Sale, Steve Navarro! 100 por 5 Cani. De la Grand Central.